Traigo una, un suéter y unos jeans y unas botitas de tacón y una chamarra porque hace frío. Verde menta y verde agua y el morado y el negro. No es uno, son muchos. <ríe> Uf, sí, tengo 11. Ah, oh, es que tengo muchas. Sex and the City, Esposas Desesperadas, en La Casa de Papel y ahorita estoy viendo Riverdale. <ríe> over the rainbow tauro el tiempo de dios es el tiempo perfecto a la oscuridad y a la soledad oh. ¡Albóndigas con aguacate <ríe> Iron man el capitán América, ni a mí son cool <ríe> del canal de Canarbon y te invito a que sigas a Hitbook. Dale mucho amor.